deseas escribir una novela, tal vez ya lo has hecho y no logras terminarlo. Puedo ayudarte a escribir una novela desde cero en solo tres meses. Rosemary Tapia, escritora con 22 años de carrera literaria y 26 novelas publicadas. Se preguntarán por qué tantas novelas cuando es, creo una estructura. En pocos meses pude redactar mi novela más exitosa, Roberto por el buen camino, 2004. Y a partir de la fecha, soy la escritora más leída de Panamá. En este curso aprenderás a crear una estructura, personajes creíbles, diálogos adecuados, escenificar episodios y atrapar al lector desde la primera página de tu novela, con los ganchos adecuados. El verdadero talento del escritor es atrapar al lector. Todo lo demás se aprende, incluso atrapar al lector. Al terminar este curso, serás capaz de escribir una novela desde cero en solo tres meses, aplicando los conocimientos adquiridos. Sí, tendrás entre tus manos la novela que tanto anhelaste escribir. Suscríbete ya porque los cupos son limitados. Quiero atenderlos bien.